la solicitud que realizó este sindicato de no retornar a las aulas hasta que el nivel de contagios por COVID-19 disminuya o esté debidamente controlado. Aunque la asociación aseguró que aún se encuentra en proceso la recolección de las informaciones oficiales, su comité ejecutivo adelantó que la solicitud que le hicieron a los docentes fue acogida en un 100% por las provincias Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal y La Alta Gracia. Este martes 11 de enero, unos 2,8 millones de estudiantes estaban llamados a reintegrarse a los planteles escolares para dar inicio al segundo cuatrimestre del año escolar 2021-22. La Procuraduría General de la República aclaró este martes en la tarde que seguirá firme con su acusación contra los responsables del asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreras y pidió al tribunal citar a los familiares de la víctima a fin de que se garantice su derecho a estar presentes en el proceso judicial. La institución ofreció la información después de que los familiares de Junior Ramírez decidieron no acudir al juicio que se está conduciendo a los imputados en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. La familia del abogado asesinato Junior Ramírez decidió retirarse del proceso seguido en contra de los implicados en el hecho que ocurrió el pasado 12 de octubre de 2017. Ramón Ramírez Montero, Roberto Ramírez Montero, Rolfis Ramírez Herreras, Rubén Ramírez Montero, Raúl Ramírez Pérez y Raimundo Ramírez Pérez tomaron la decisión alegando una serie de razones. En la audiencia de hoy, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Claribel Divar, Isabel Angélica Reyes Muñoz y Evelyn Rodríguez, aplazaron la audiencia para el próximo 24 de febrero a las 9 de la mañana para decidir sobre la unificación de los casos relativos al crimen y a los actos de corrupción en la OMSA. La policía apresó en el municipio de Los Alcarrizos, ubicado al oeste de la provincia de Santo Domingo, a un hombre que, en medio de una trifulca originada por un roce entre vehículos, causó herida de bala en la cabeza a una joven de 16 años. El detenido es Ramón Alberto de Olio, de 42 años, quien fue captado en audiovisual cuando causó herida de bala en la cabeza al adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en momentos en que agrede con la pistola marca CZ, calibre 9mm, 1326, con licencia de porte y tenencia al día. Conforme al relato del detenido, a quien se le ocupó la citada arma de fuego, dijo que fue de manera accidental que causó la herida que presenta a la menor. El caso se originó por un problema de tránsito en la calle Duarte del sector Ibi en Los Alcarrizos. En el plano internacional, un dominicano que se encontraba en paradero desconocido tras el incendio del pasado domingo en un edificio del barrio del Bronx, al norte de Nueva York, apareció en un hospital de la ciudad, donde fue ingresado por la intoxicación causada por el humo. Según explicaron a la agencia EFE, fuentes del consulado dominicano, se trata de un varón que residía en el inmueble donde fallecieron 17 personas, 8 de ellos niños, y que en un primer momento se había dado como desaparecido. Finalmente fue encontrado en las últimas horas, ingresado en el hospital Jacobi del mismo barrio, uno de los 7 centros sanitarios del Bronx a los que fueron ingresados los heridos, algunos de ellos en estado muy grave. Las autoridades aún no han comunicado una lista oficial de muertos pero en la lista provisional que llegó a la embajada dominicana no hay ningún apellido de origen español que pueda identificarse como dominicano, aclararon las fuentes. El mayor número de víctimas es de origen cambiano en este edificio que, como todo el barrio, presenta una gran mezcla racial con un alto número de inmigrantes. Estados Unidos batió este martes un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19 con más de 145.000 personas ingresadas en centros sanitarios, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En total hay 145.982 pacientes hospitalizados en el país con COVID-19, de los cuales 4.462 son menores de edad. La cifra supera los 142.273 enfermos del COVID-19 ingresados el 14 de enero de 2021, el mayor número que se había registrado hasta el momento desde el inicio de la pandemia. Este récord en las hospitalizaciones coincide con la expansión de la variante Omicron, que ya es dominante en Estados Unidos. En paralelo, los hospitales del país afrontan escasez de personal porque muchos trabajadores sanitarios se han infectado. En nuestra sección de farándula, la presentadora Sandra Berrocal anunció que, aunque no tenía pensado regresar tan rápido a los medios de comunicación, ya se está cocinando algo. Durante una entrevista, Berrocal adelantó que este mismo año estaría regresando a la televisión y a la radio y que se hará acompañar de algunas de sus ex compañeras del programa de variedades de extremo a extremo.